Y hay un foro que quiero compartirles. Un foro que quizá adentro de ustedes conocen, saben, han cantado. Es muy fácil, se lo pueden aprender si no Vamos a hacerlo un poquito más, más despacio en otra dimensión para ver si lo tiene. Entonces puedes implementar esto Escúchame ¿Listo? Estamos locos por acá. Y pueden bailar una jucla que es el no va a ganar Thank <laughs> you. Thank you. ¿Listos? ¿Listas? ¿Listo? Repite conmigo. We're breaking the rules. Thank mm -hmm. you.